eso se le sigue a nuestro representado José Manuel Paulino, en el día de hoy fue aplazada tanto el juicio como una revisión oficiosa que tenía, debido a que el abogado de los querellantes tenía otros compromisos en otro tribunal y envió un abogado a fines de informar esa situación. La revisión obligatoria se aplazó para el próximo 24, el próximo jueves, y la audiencia o juicio de fondo se aplazó para el 27 de noviembre. De, de, han sido acusados, y por eso se le está, se le va a conocer el juicio, de supuestamente haber rociado eh, un líquido, ácido del diablo, a una señora. En el caso de nuestro representado no está acusado de eso, sino de supuestamente ser quien eh, planificó esto. Cuestión esa que nosotros estamos desde el principio en la disposición ...de probar que no fue así, que nuestro representado no tuvo nada que ver con esos hechos".